Estamos en Silleda para hacer balance de inversión de la deputación de Pontevedra, la comarca Dodesta, Tabeiros Terra de Montes. Silleda, Lalín, Vila de Cruce, Roleiro, Agolada, Dozón, a Estrada, Forcarey. Estamos a hablar de una inversión histórica, 102,5 millones de euros. Una inversión que te ha permitido desenvolver más de 500 obras, cerrar más de 1.200 empleos y e a realización de cerca de 2.300 actividades culturales, deportivas, de igualdad, de atención a las personas. No hay ningún tipo de gran cambio de servicio, de derecho que no tenga nombre la deputación de Pontevedra. Ahora sí, esta comarca avanza a un ritmo que ningún soñaba que sería posible.